Bueno, pues eh, el sentido de las jornadas, eh, organizar unas jornadas para el Partido Comunista de Galicia, sumamente importante para nosotros, sobre todo en los, en los tiempos que corren. Primero, porque Galicia es una zona eminentemente migratoria, una zona que en los últimos en una, un territorio que en los últimos años además es un territorio de acogida de, de, de migrantes, pero que ahora mismo vuelve a sufrir el problema de la, de la migración y fundamentalmente de la en en el sector más joven de la población y también a América Latina, por supuesto. Entonces, para nosotros es muy importante unas jornadas de estas características entre el Foro de Sao Paulo y el Partido de la Izquierda Europea y esperamos, además, que las conclusiones nos, eh, son unas jornadas que, además, están orientadas a, digamos, eh, cómo organizarnos para combatir las políticas neoliberales y fundamentalmente la ciudadanía universal, que nadie sea un extranjero en, en, en tierra ajena y que las políticas neoliberales que afectan eh, fundamentalmente a las personas migrantes seamos capaces de establecer esas cauces de lucha conjunta entre las personas que se encuentran fuera de su país y las personas que desde la izquierda estamos combatiendo, eh, combatiendo en el día a día eh, estas políticas y este salida o esta huida hacia adelante de, de las políticas de la Troika y de, y de la Unión Europea.